Vamos a configurar nuestro micrófono para que quede una calidad profesional. primero que vamos a hacer es ir clic derecho, sonidos. Vamos a buscar nuestro micrófono. En grabar, ubicamos nuestro micrófono, clic derecho, propiedades, niveles. Aquí es fundamental que lo bajen. Nunca tienen que tener el micrófono al 100. En este caso, para una buena calidad de configuración, pueden colocar escuchar este dispositivo. Aplican, ustedes mismos van a escuchar el ruido que está de fondo. Ahora nos escuchamos dobles a medida que aumento. el se escucha ya, ya, ya. más vamos a bajar el micrófono hasta un nivel más o menos por ahí una vez hecho esto vamos a regresar al OBS en este caso en el OBS vamos a ir a nuestro micrófono una vez que en ajuste ya lo hayamos configurado si ¿sí? hayan detectado cuál es van a ir a su mic a su fuente de micrófono propiedades y filtros lo primero que van a colocar es eliminación de ruido ¿Cómo se configura la eliminación, O sea, signo más, signo más, eliminación de ruido. Lo primero que van a hacer es dejarlo en la mitad al 30%. ¿Y de qué manera? Yo sé que está correctamente configurado. Es dejando en silencio nuestra voz, nuestro habla, y viendo que la barra verde desaparezca. En filtros, hablando de eliminación de ruido como hicimos recién, Recuerden que tiene dos, pueden colocar Speak o RN Noise, que es la de la gente que tiene y contiene, es para la gente que tiene tarjeta gráfica de NVIDIA. En este caso yo no la utilizo porque más allá de utilizar mucho más CPU, me provoca una voz un poco más como de embudo y no me gusta. Así que eso ya es a gusto de cada uno. Continuamos con un compresor. El compresor, recuerden, recuerden que siempre la relación es de 4.00. El umbral es menos 18, ataque en 2 milisegundos, liberamos en 75 ms y le hacemos una ganancia de 2.10. En este caso le agregamos un poquito más de ganancia para esos 75 que anteriormente habíamos bajado en Windows. No le agregué más porque en los siguientes plugin vamos a agregar más ganancia. Bien, expansor. El expansor lo usamos en preajuste puerta. En puerta continuamos. La relación de 4.00, umbral menos 17 decibeles, ataque en 10 milisegundos, lo liberamos en 150. La ganancia continúa en cero Perfecto, limitamos. El limitador, lo que van a hacer, siempre recuerden que para agregar los plugins es signo más y no más, lo buscan aquí. El limitador lo que hacemos es evitar cuando gritemos, le rompamos el tímpano al viewer o saturemos el micrófono y quede una grabación totalmente horrible. El umbral es menos 5 decibeles y liberamos en 60 ms. Bien, aquí tenemos el Reaper. El Reaper es el plugin estrella de este video. El link se lo dejo en la descripción. Lo van a instalar como cualquier plugin. Van a ir a la página, van a buscar a Dunload, de 64 o 32, según si tienen notebook o PC de escritorio. Lo descargan, lo instala normalmente y continuamos. Eso sí, antes de. De instalarlo recuerden cerrar el OBS para que cuando lo vuelvan a abrir esté dentro de los archivos del OBS una vez que lo abran, una vez que lo instalen signo más, extensión BST y el plugin que vamos a abrir es el que instalamos y que vamos a utilizar es el RAE STAND alone le dan OK y una vez que abra la interfaz les va a aparecer así cuatro bandas, todo parámetro STAND, pero vamos a hacer pequeñas modificaciones, les muestro, abrimos mi configuración y pueden ver que tenemos cinco bandas, para agregar una banda es simplemente ADD BAND y se agrega una nueva, vamos a empezar, número 1, el tipo HIGH PASS frecuencia 82, 82 86, más que eso no lo no, no utilicen, la ganancia en cero el bandwidth 1.20. Todas las frecuencias, perdón, todas las bandas que vamos a usar van a ser en 1.20. Continuamos. La banda número 2, tipo banda. El tipo banda. La frecuencia 162.5. La pueden bajar un poquito. Depende de su voz. Si su voz es muy finita la pueden dejar en 150. 157 ya es mucho. Yo la bajaría a 151. Perfecto. Una ganancia 0.4. Aquí denle muy, muy poquita ganancia porque es porque si pasan van a quedar con una voz muy elevada y muy saturada ahora el bandwidth 0.92 aquí en la número 3 recuerden que esta es su voz la frecuencia de su voz y esta banda número 3 lo que hace es realmente cambiar totalmente su voz, les recomiendo dejarlo en una frecuencia de 518 tipo banda y un gain de 0.5. Ustedes están notando que vamos subiendo ganancia de a poco en cada una de las bandas y todo el complemento que vamos a terminar teniendo va a ser una ganancia excelente para stream. El bandwich como siempre 1.20. La número 4, la banda la vamos a dejar en frecuencia 5050, puede ser 5200, pero más o menos 5050 está bien. Recuerden que aquí pueden poner un número también. Ahora, la número 4. Dijimos tipo banda, frecuencia 5050. Eh, en este caso, el bandwidth lo podemos dejar 1.20. Les recomiendo uno 1.45, 1.50. Vamos a ver que aquí no aparece ninguna frecuencia, salvo que levantemos mucho la voz. Eh, sí, está bien. 1.50, 1.45, 1.40, eh, 1.50, Vamos a dejarlo... No, vamos a dejarlo 1.50. Perfecto. Y la última es la número 5, la frutillita. Aquí el tipo tiene que ser low pass. En low pass dejan una frecuencia de 15.000, 15.200, casi 15.300. El bandwidth 1.20 y van a ver que la voz les queda espectacular. Perfecto. Eso es todo lo que tienen que hacer aquí. Aquí tengo otros plugins que los dejo para otro video. Ya tengo unos videos también. Te dejo aquí arriba unas etiquetas de otro video que tengo. Otros plugins también instalados que son el T de Renova La verdad que va muy bien también Estos son un poco más detallados por si tenés la necesidad de hacer otras. Aquí terminamos con el OBS Por último, recuerden, que también le dejo una etiqueta El video donde explico cómo configurar Voicemeter Banana El Voice Meter Banana es el programa que yo utilizo para toda mi configuración Acá te dejo este truco en Voice Meter Banana Modifica tu voz para el lado de Low Y te va a quedar esta voz espectacular para hacer streams, videos y más, no te olvides dejarme un like y compartirlo este video y nos vemos la próxima. Y si tenés alguna sugerencia para un próximo video, bye bye.